Bueno, saludos, soy Rael Bandera y en esta hora les traigo el mejor reconocimiento de vos de todos los tiempos. Eh, una vez ustedes estén en este video, se van a la descripción y van a dar clic en la parte que dice eh, link. Eh, les voy a hacer la muestra con este video. Una vez ustedes estén en el video, se viene un enlace, va a decir link, sino que yo les estoy haciendo la muestra con este para que vean cómo se hace. Y una vez leen clic en ese link, ustedes, eh, estando aquí en este programa, eh, les va a salir la opción de permitir o bloquear micrófono. Ustedes le van a dar clic en permitir. Una vez leen clic en permitir, eh, si quiere poner un punto aquí para que desaparezca esa letra que tiene el texto. Y luego activan el micrófono. Y una vez ustedes activen el micrófono, él va a comenzar a, a copiar y a eh, plasmar, perdón, casi lo mismo, eh, plasmar todo lo que ustedes dicen. Eh, no olviden que, en, en, eh, perdón, perdón, perdón, perdón, detuve Esperen, pausémoslo para hacer algo serio. para que nos copie tal cual como nosotros le estamos dictando. En el caso en el, en, ahora lo me estaba lo estaba haciendo algo mal por lo que no me confundí en si en hablarle a usted o hablarle al micrófono y dos por lado nos una una vez no se excelente, hacer una no en no sola dictarle al computador. No como podemos ver el reconocimiento de voz funciona a la perfección. Coma. Nueva línea. He acabado de cometer un error. No debí eh, haber dicho nueva línea. Debido. A que. Después de una coma no se escribe nueva línea se tiene que hacer énfasis en siguiente